Deberían escucharlo mejor. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Vamos a acomodar la luz que me olvidé. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creando un juego de rol 7, creo que estamos. ¿8,? 7, porque estamos en el m 7, creo. <ríe> bueno, esta vez se adelantó. Y hay una, una gran cantidad de anuncios Pero antes de ir ahí Los tengo por acá, acá Vamos a esperar un ratito y vamos a charlar de las cosas que están pasando eh, Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, la música está bien Hey, ¿cómo estás? Hoy, eh, como habíamos quedado la última vez La última vez habíamos quedado en algo muy muy bueno, porque habíamos logrado conseguir que era lo especial del juego que era lo que tiene que ser um, y habíamos quedado en que lo que seguía eran los autos del juego los autos de Mad Max a ver qué nos trae dale volá Bache, favor, Bache a ver acá estoy, acá estoy leyendo ahora la producción Feliz día, pues qué grande. Bajar un poco la música. Vamos a bajar un poco la música. Me vamos a hacer un poco mí. Ahí debería estar todo un poco mejor. Y esto lo vamos a subir un toque. Ahí va. Ahí me deberían escuchar mejor. Bueno. Creando un juego de rol. La idea era que esta vez vamos a hablar de los autos. Habíamos encontrado lo especial del juego, que era lo que queríamos que pase. Y ahora... Eh... Tenemos que hablar de los autos del juego Hace un tiempo largo que quería hablar de este tema Porque es como una de las partes centrales del juego Es lo que, lo que va a ser eh, divertido, interesante, explosivo Y lleno de acción el juego Pero diría de leer todos los anuncios que tenemos Antes que son bastantes eh, A ver, a ver... Autos de tres ruedas Y puede haber Estoy seguro que hay alguno <ríe> Recuerdo haber visto una moto Que tenía el carrito al costado No sé si eran tres ruedas Pero sí eh... segundito A ver nos vemos por que estés bien Ahora sí Vamos a los anuncios Rápido antes de hacer nada Bien Primero que nada, gracias por acompañarnos hoy En esta sesión 7 de Creando un juego de rol Y vamos a hablar de los autos de juego Después nos vamos a meter más adentro. Vamos tenemos una semana Llena de cosas Mañana tenemos nivelas de nurem a las 7 y media Nuestra campaña de D&D Quinta edición Luego de destruir el destino de una familia, el grupo se encuentra ante las maravillas que ofrece el monasterio. Ya entraron ahí, ahora están explorando, encontrándose con toda la, la nueva cultura. El viernes, como anunciamos, como dijimos, vuelve el Jardín de los Presentes, que es nuestra aventura de eh, vampiro eh, quinta edición. Y a partir de este viernes va a ser presencial la aventura. Vamos a jugar en persona, vamos a tirar dados de verdad, que tengan, que sean sólidos, de plástico. Y eh, vamos a ver qué tal sale. Estuvimos trabajando todo el fin de semana, esto verdad, para dejar todo preparado para este viernes. Hay, hay un montón de nervios, un montón de hype por nuestro lado. Yo creo que se va a venir algo genial, esperamos que salga buenísimo. Eh... Seguramente va a haber algún desperfecto técnico algo que tengamos que solucionar en el momento Pero nada, muy grave, va a estar todo bien Así que si todo sale bien, van a ver a Pau Pau A Getrieta y a Luca En el mismo lugar eh, tu, tu, tu, tu. Sigamos La verdad, que tengo muchas ganas De, de que empiecen a salir los, los stream presenciales Es algo que nunca imaginamos que iba a pasar Como muchos Como otros de los anuncios que vamos a decir hoy eh, pero bueno, tengo. Estoy muy contento también de haber logrado algo así. Va a salir muy lindo. Hay muchas ganas por vampiro también. Hace mucho que no jugamos. Eh, ah, bien, sigamos. Estamos planificando un stream para armar con ustedes y mostrarles en tiempo real las últimas cositas que nos llegaron de WJ de Vamos a ver cuándo podemos programarlo, pero. Sería el primero que hacemos de este estilo, nos gusta mucho la idea, aprovechamos para recordarles a todos que pueden escribirle a clase por instagram Para ver el catálogo de cositas roleras que tiene, busquen el código de descuento eh, para recibir beneficios Si no conocen debería estar apareciendo ahí en el chat, gracias eh, Una tienda muy muy buena, de material rolero, muy muy económico, así que se lo super recomiendo Y les va a mostrar, nos mandaron escenografía esta vez, excelente no queremos dejar de mencionar que somos embajadores de D&D en eh, Latinoamérica Se están armando algunas cosas Algunas cosas que nosotros vamos a participar, otras que ya, ya sucedieron Entre toda la, la parte de los embajadores Esta iniciativa está muy buena, viene de parte de, de Wizards of the Coast, oficial eh, Con esta idea de traducir los libros ellos al español Y promover el rol en español en esta parte del mundo Así que es buenísimo, van a encontrar un grupo de Facebook que seguramente saben en el chat ahora Y eh, me voy a fijar Sí, ahí está. Gracias. Eh, hay de todo en ese meme, charlas, juntas, reuniones, discusiones, pasen a estar bueno. Eh, creo que tengo un anuncio más, a ver. No vamos a esperar porque no me están dando. No me está la producción, no me está diciendo nada. Vamos a decirlo. Algo muy genial que sucedió este año eh, es que volvió un evento que se hace acá en Rosario Se llama la Crack Bam Boom y es un evento al que nosotros siempre íbamos, yo iba con la túnica porque es un evento gigante, hay un montón de gente, algo así de 40 50 mil personas en, una, en un sector de Rosario que es, es al lado del río y hay un montón de cosas Generalmente hay Están de gente que hace historietas, Gente que hace escultura Están de ventas Están de, de presentación de cosas De todo Pero de todo eh, Y es genial Se pueden comprar cosas geniales Se puede com comer cosas divertidas Hay de todo para hacer Hay un montón de gente haciendo cosplay Hay un concurso de cosplay por plata eh, es, es realmente un evento buenísimo Dura cuatro días además Estos es de jueves a domingo. Y es la primera vez que vamos a participar de manera oficial, vamos a tener un pequeño stand eh, Ahí dentro de la crack no, De alguna manera siempre quisimos que esto suceda eh, Pero nunca imaginamos que iba a ser tan pronto, ni, ni tan de golpe Porque fue hace muy poco que nos, que, nos, que nos invitaron y que se dio todo muy rápido Así que ahora estamos preparando todo como podemos me pone muy contento, es una de las cosas que demuestra es que la taberna está creciendo mucho más Y lo bueno que tiene la crack es que viene gente de un montón de un montón de lados De, de varias partes de Argentina principalmente Así que si, si van y nos encuentran pasen a saludar, a sacarse fotos eh, Estoy, estoy muy, muy, muy feliz de, de, de ser parte de, de la crack Les voy a pasar acá la página por el chat creo que no figuramos acá porque somos un, un pequeño stand dentro de un stand de, de, de stand gigantes. La crack principalmente se trata sobre eh, cómics e historietas y los diferentes artistas que se, se involucran en ese tipo de arte. Y eh, traen gente súper grosa, gente que dibujó para Batman, gente que dibujó para Marvel, gente que dibujó en, en, en cosas re grosas. O dibujó, o pintó, o escribió, lo que sea. Eh, de hecho, ahora mismo el único... El único que recuerdo, el único invitado así que recuerdo fue Frank Miller. El que, el que escribió, digamos, la, la saga oscura de Batman, ¿no? Toda esa parte en la que se vuelve re cool. Eh, que escribió um, Sin City. Eh, ¿Qué más escribió? Bueno, un montón de cosas más. Y estaba ahí, estaba Frank Miller charlando con la gente. Y, y vos ibas y te dibujaba unas cosas. Muy, muy bueno todo. Eh, y me pone contento estar ahí en el evento ese. Siempre hay una escuela de, de escultores. Es una escuela de. En, no, no sé cómo se llama el material, pero hacen escultura en. en arcilla polimérica. Me sale, tal vez me estoy equivocando. Pero tienen unas cosas. Sobre todo en la parte de superhéroes. Hay, hay unos Batman, hay unos increíbles. Juegos. Plasticera, gracias. Así que sí, vamos a estar ahí, vamos a estar muy contentos Además, vamos a dar un espacio nuevo Que antes no se usaba Así que si algún momento fueron a la crack Va a haber un, un sector eh, nuevo En el que vamos a estar nosotros y va a estar genial Hay de todo para hacer y vamos a estar todos los días nosotros A ver si me olvidé algo más Ahí me está hablando la producción que dice eso es todo a ver la producción está ahí charlando conmigo <coughs> Mientras tanto, vamos al tema de hoy. Como dije al principio, la vez pasada habíamos. A ver cómo se ve esto. Ahí está. Habíamos charlado de. de... Hemos llegado al, al momento en el que hay que decir algunas cosas geniales de juego. Pero eh, no nos faltaba como el corazón. Nos faltaba qué era lo que hacía el juego. Nuevo, diferente, interesante, etc Que era lo que llamaba la atención del juego Y lo conseguimos Después de charlar un rato, después de sacar algunas ideas y demás Llegamos al punto que eh, La idea es que en este mundo de Mad Max que elegimos eh, Basándonos principalmente también en la última peli y las otras, claro que sí Todo es extremo Todo tiene que ser eh, ahora todo tiene que ser Lo, lo más violento Si es violento, súper violento Si es triste, súper triste eh, Entonces como que Siempre ese es el paso que, que Logramos dar A ver si me más ah, ya entendí Bien, solucionamos Y eh, después de charlar un rato largo de eso que estuvo bueno, habíamos, habíamos charlado un poco más eh, sobre eh, los autos. Porque los autos habían sido. <risa> habían sido en aquella, en aquella charla y son en, el, en, en, en la peli de Mad Max. Un poco el corazón de, de todo, ¿no? De, más allá de. Cuando digo auto me refiero a vehículo Porque andan en cualquier cosa En, un, en una de las pelis Creo que es la tercera Andan en... Hay un, una carreta de camellos Entonces eh, Siempre formaron parte esencial de, de estas películas y demás Así que esta vez Vamos a pasar directamente A los autos A los vehículos en general La idea es Empezar a organizar la información que nosotros necesitamos Para eh, crear las mecánicas del juego De los vehículos Y esto requiere muchas cosas eh, Primero y principal Vamos a correr un poquito los micrófonos Primero y principal Necesitamos que eh, Acá está el auto, o. Vamos a sacar eso. La primera. La primer cosa que me pasa es cuando empecé a pensar en el tema de los autos y, y cómo, cómo lo iba a desenvolver es que en todo momento. Eh, gracias, Adri, qué lindo. Feliz, feliz día, a vos también. Eh... En todo momento de, de esto todo, Cada vez que pensaba en los autos de juego Y en Uy, uh, cómo va a ser Todo lo que pensaba era combate Tiros, explosiones y demás Y si bien es Mayormente lo que vemos durante las películas no, Siento que si Nos quedamos solo en esa parte Tal vez eh, las aventuras se vuelven un poco monótonas, como que solo vamos a dispararnos y ya está. Tal vez sea un juego donde la, la acción y, y el, las escenas de pelea sean comunes, pero va a haber momentos donde están en el auto, o en el motor, o en el camión, donde sea que estén, y van a estar charlando, van a estar planeando, van a estar durmiendo. Entonces, el vehículo tiene que ser eso también. Porque no solo es un medio de transporte, también es un arma, también es su casa, también es su eh, salvación, también es su escape de todo lo que hay afuera. Eh, limita un poco el espacio personal, ¿no? Mi auto adentro, el resto del mundo afuera. Entonces, es importante que cuando pensemos en la mecánica de los autos, también le demos algo que sea para... Eh, en situaciones que no sean de acción En escenas de charla o de lo que sea Sigamos Habiendo dicho esto Tiene que en el combate Tiene que brillar En el combate el vehículo tiene que ser La mejor expresión de todas eh, Del vehículo Porque de eso se trata en el combate, cuando, sobre todo en el combate vehicular, ¿no? El, el auto tiene que ser como la esencia. Yo me... Cuando estoy pensando en narración de combate vehicular, el auto, o sea, el vehículo, es el terreno. Yo lo entiendo como el terreno. Todo lo que está afuera es lava. Si te caes del auto andando a 200 por hora Supongamos que sobrevivís El combate sigue andando a 200 por hora Te quedaste atrás en el desierto varado Hay que correr y no vas a llegar Entonces eh, El auto tiene que realmente hacerse, hacerse importante en el combate Tiene que ser la, la, la parte principal Es como eh, en escenas de barcos, por ejemplo y hay, eh, hay un combate naval Ahí es donde el barco brilla La tripulación está pum pum a los tiros Pero el barco es importante Acá podés eh, abordar al otro sacarle cosas eh, Podés eh, Saltar arriba del otro barco Y volver al tuyo para, para algo Podés disparar a la gente que está manejando Como que el, el terreno Que vendría a ser el auto es súper importante Eh... Y bueno, la velocidad en la que van, ¿no? Entonces. Otra cosa importante. Es que. Tiene que cumplir una función. ¿A qué me refiero? Todos los autos. De. De Mad Max. En general. Tienen una función en específica. Eh, que va un poco más allá de. Ir a pelearse o ir a andar en auto. Por ejemplo, el, el camión de Furiosa, su, su función principal era... Eh, gara, eh, feliz día. El, la función principal del, del Warrior, el camión de Furiosa, era transportar cosas. Estaba súper blindado, tenía todas las cosas, pero la función principal era transportar cosas. Después vemos otros autos que... La función principal era eh, perseguir a otro, como el auto de Nux. Un segundito, bien hacer... se Ahí está, ahí estoy. El auto de Nux era un vehículo de persecución. Y esto, y esto lo dicen muchas veces: eh, vehículo de persecución. Eh, son autos rápidos, ligeros Ya lo vamos a ver en, en la wiki Son autos rápidos y ligeros que eh, no están muy armados, no son muy pesados Ni tampoco tienen muchas defensas Que son para perseguir a alguien y, y detenerlo no, no tienen que por qué destruirlos Si se destruye, bueno, a nadie le va a importar Pero principalmente es alcanzarlos y, y detenerlos eh, Y así hay otros otros diferentes. Por ejemplo... No me quiero ir mucho. Pero esto se trata también. Eh, ¿Qué otro auto vemos? El, el auto del tipo que toca la guitarra. Que se llama Duff Warrior. El, el camión de él. era, El, el objetivo era ser el, la moral del ejército. Atrás tenía tambores. Y adelante tenía parlantes. Eh, de eso se trataba ese camión Entonces tenía su función Eso es importante Hay algo que estaba diciendo Bachi Que era lo que seguía El vehículo del grupo Porque Probablemente Yo me estoy imaginando ahora no Por lo menos la primera versión Va a haber un vehículo por grupo O así lo estoy pensando yo Puede haber más Tal vez tiene una moto adicional Como para tener un, Una persona que pueda escaparse Y hacer cosas ahí Mucho más rápido Pero lo cierto es que tiene que ser eh, Su refugio Exactamente Porque Ahí van a dormir Ahí van a guardar cosas Ahí van a eh, Transportar otras Se van a proteger del frío Se van a proteger del calor Se van a proteger del sol eh, De todo lo que sea eh, Posible Incluso de tormentas de arena Van a tener, Si viene una tormenta de arena El auto es la única forma que tienen que escapar de ella eh, y por eso también es importante, tienen que mantenerlo. Eh. Y cuando digo mantenerlo es. no solo es nafta, que bueno, principalmente es el nafta, sino que eh, se va a romper, hay que arreglarlo. o, o, o incluso no, no hace falta que esté roto. Hay cosas, tal vez encuentran algo que es mejor. O un motor mejor, ruedas mejores, qué sé yo, cualquier cosa que hagan que el auto mejore. En la, el ejemplo principal que hay es. Eh, en un momento de la peli. el camión de fureza pierde el volante. y estaban manejando con una llave que habían puesto ahí para poder doblar. Max en un momento recupera el volante. Y ahí tienen algo mejor. Obviamente tuvieron que hacerlo rápido o lo que sea, no importa. Eh, pero necesita mantenimiento. Y durante gran parte de la peli, sobre todo en las peleas, el camión tiene que ser arreglado. Mientras están dando, esto es clave. Eh, esto me lleva al siguiente punto. Quiero que tengan habilidades especiales. Que va un poco. Eh.. Va un poco de la mano de lo de la función Pero quería separarlo porque es otra cosa Esto, esto yo lo siento como Va a ser un personaje del grupo más Va a ser un, un NPC del grupo que eh, Los va a ayudar Que va a, siempre va a estar disponible Para ayudar al grupo, ¿no? Siempre va a estar ahí para que... Eh, se sientan acompañados o lo que sea incluso no, no veo por qué no alguno de ellos digamos teniendo fe en el auto. En el videojuego de Mad Max, eh, Chan Bucket eh, le llama al auto el magnum opus eh, que es como su su auto máximo, el diseño perfecto lo que sea de, de Chanbucket eh, entonces, el auto. Yo siento que el auto es uno el primer NPC con el que el grupo se va a encariñar. ¿Por qué? Porque es el que los va a sacar del peligro, es el que le va a dar protección, es el que los va a ayudar a conseguir cosas. ¡Eh! eh ¡Grande! Tomaste eh, de gracias por el rey Justo estamos charlando de crear un juego. Eh, hace rato ratito no empezamos. Y, eh, como venía diciendo, siento que. el. ¡Eh! ¡Fresco de conejo! ¿Todo bien? El, el auto va a ser eh, un NPC súper importante. Entonces, lo de la habilidad especial es, puede ser algo que vamos a desarrollar antes Y esto, eh, me refiero, puede ser algo mecánico, ¿no? Que el auto es buenísimo. Eh, gracias. Nos vemos. Eh, el auto es, es muy bueno doblando, por decir algo. O muy bueno drifteando. O es muy bueno acelerando en distancias cortas, lo que sea. Una habilidad especial que tenga el auto. O la por lo que sea Porque eh, Le va a dar al, al grupo eh, La posibilidad de explotar esa habilidad Y lo bueno es que Si hacemos una habilidad que sea ambigua Es decir, que no se Que se aplique a más de una situación Las la personas van a poder Hacer cosas muy divertidas con ella Así que, tendría que tener Una habilidad especial, tendría que haber algo que eh, eh, le dé una identidad al auto Siguiendo eh, Es algo, algo que se nota Mucho en, en, Sobre todo en los momentos Más desesperados de cualquiera de las pelis Es que Tiene que darles esperanza De alguna manera, en, en las películas como que todas recaen en que Si están arriba del auto, está todo bien eh, Si al final, digamos, da la sensación de que menos mal que estamos en el auto eh, Que la única manera de llegar hasta donde estamos es en el auto Y esto es, lo digo más, uh, es, es más como un sentido de narrativo No, no es necesariamente una mecánica que que, hay que cumplir pero a eso me refiero con lo de Tiger Esperanza El grupo se tiene que sentir que una vez que está arriba del auto puede hacer todo No importa que falle, no importa que, que tenga una rueda pinchada el, el auto les tiene que dar eh, ese extra que necesitan para resolver todos los problemas que se van a encontrar Así es un poco lo que dice Bachi lo del de, refugio Y por último también lo que dijo ahí Bachi es que una cuestión de estatus y acá entran en juego muchas cosas de rol Que todavía no escribimos Pero eh, ¿Qué pasa con el estatus? Dentro de eh, Las pelis que conocemos Dentro del universo de Mad Max Hay muy poca organización militar En, en, en lo que son las pelis Los cómics, etc. Y, eh, hay muy poca la, Principalmente la, la mayor que vemos es la última con los Warboys Y la organización que tienen los Warboys Y ahí se nota claramente Los mejores autos Los mejores, mejores autos Los más protegidos, los más grandes Los más ruidosos Los que los ves y, y te dan miedo Como por ejemplo El Giga Horse. Que este es el auto principal del villano de Mad Max eh, De Modern Show. Está hecho con dos autos como ven tiene dos autos Este es un auto Acá abajo Y acá hay otro auto Más el motor de andar a saber quién Y cosas por el estilo Entonces Cuando Uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Se fue? Ahí está No sé qué ha pasado Bien. Cuando hablamos de estatus en el tema de, de los vehículos, tenemos que pensar que va a haber una. algún tipo de organización similar. Nux, por ejemplo, tenía un vehículo de persecución. Pero está en lo más bajo de lo más bajo de. Eh, del rango. Y hay, hay un poco. muy poca información sobre cómo se organiza ese, ese ejército. Pero. esencialmente está el conductor y el lancero. Del vehículo de persecución. Pero después hay otros. Vehículos de choque. Vehículos de asedio. Bla, bla, bla, bla. Entonces, para hablar de estatus hay que desarrollar un poco más el lote del mundo. Ya lo vamos a tener. Pero... Eh, todavía no llegamos ahí. Ahora, con esto en mente, yo dije, ¿estos son requisitos? ¿Estos no son requisitos? ¿Esto es obligatorio o no? ¿Estas son cosas que me gustaría que todos otros tengan? Algunas y sí, otras no. ¿Qué onda? Entonces, empecé a investigar un poco más. Y eh, encontré que hay categorías. Efectivamente, hay categorías. Eh, vamos a sacar esto de acá. Y las categorías principalmente se basan en en, eh, en la función del ejército o en qué tan rápido va o qué tan armado está. Por ejemplo, Shea Horse es una bestialidad. El, el War Rig Es una bestialidad El auto de Mad Max, por ejemplo No está muy armado Está bien blindado y es rápido Nada más eh, De hecho lo destruyen en la peli Pero vemos otros autos en las pelis Como el Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre Bueno, el que tiene eh, Orugas de tanque ese es del. Del. Vendría a ser. El líder de eh, Bullet Town. La parte principal de ese auto. No, que no está tan armado. Son ellos los que llevan armas arriba. Así que debe tener un montón de, de armas de personas. Eh, pero eh, la parte principal es que tiene orugas de tanque. O sea que no se van a pinchar las ruedas, va a andar por todos lados, etc. Así que bueno, ¿de qué estamos hablando? Eso que está diciendo h es lo que me parecía. Si sí, el sistema permitiría customizar esto. yo creo que sí. Los autos son, en esencia, eh, un conjunto gigante de partes que cumplen la. que armadas en conjunto hacen algo. Es una gran máquina. Entonces, para mí es súper importante que se pueda customizar, que se pueda modificar. O incluso mejorar, etc. Eh, no recuerdo si hay algún ejemplo ahora. Eh uno solo se me ocurre que no viene al caso eh, pero sí es importante que se pueda customizar el, el vehículo además porque yo creo que el grupo instintivamente no importa quién lo va a hacer incluso si tienen eh, supongamos si tienen alguien que dibuja en el grupo le van a eh, le van a decir, che, dibujar el auto o van a buscar una imagen del auto en, en internet y van a decir, che, este es nuestro auto algo por el estilo es lo que yo me imagino Vendría a ser como un castillito en rued con ruedas. Es su casa, es su castillo. Lo van a, lo van a modificar como quieran. Por eso en, me puse a investigar De qué eh, que era principalmente lo que me importaba a mí de los autos. Todo esto es súper importante. Pero, pero. Me puse a pensar en categorías. ¿Qué tipo de autos hay? Eh, las categorías que encontré yo no me gustaron Porque las separan eh, por películas Y... Qué, qué, qué aburrido Solo las separan por... Eh, las películas Los autos de las películas, los autos del videojuego Los autos de esto, los autos del otro, las motos de esto los otros. Entonces yo quise hacer algo diferente Quise... Bueno, vamos a organizar autos Algunas me gustan, por ejemplo eh, De persecución eh, autos rápidos. Rápidos. Ligeros. No, livianos es la palabra correcta. Livianos. Eh, poco armamento. Y esto, esto este lo saqué del, del juego, principalmente. De transporte. Son eh, pesados lentos, vamos a ir en orden lentos, pesados eh, blindados y capaces de transportar mucho peso eh, poca defensa por decir algo Lamento no estar presente. Quir está narrando paranoia. Que bien, qué bueno para paranoia. Es súper divertido. Eh, entonces tenemos de combate. Eh, como para dar una idea, los de persecución son los, el que vimos de Nux, el de transporte es el, el War Rig, el de combate es el auto de Mad Max. Son autos. Eh, son eh, rápidos, pesados, eh, bien armados, buena defensa. Así en papel parecen los mejores, pero lo cierto es que eh, no tanto. Y tal vez esto va, se va a modificar. Vamos a agregarle muy como para que haya gran diferencia. Muy. De asedio. Eh, estos son. Lentos. Pesados. Eh, poco armamento. Poca defensa. Estos son los que... Los que vemos, por ejemplo, que tiran un arpón y después cae, le ponen al piso como una, uno, un rastrillo gigante para que se queden quietos. Eh, algo así. <ríe> Autos de choque de asedio. O sea, el tema del asedio acá es que principalmente sucede en eh, movimiento en el combate. Así que no hay como un, un, algo estático y algo móvil como para. Asedio. Eso estático nunca se va a asediar. Pero puede funcionar, digamos algo, algo de tipo un ariete ¿No? ¿Por qué no? Eh Entonces ¿qué, eh? Está bien Después había otro, por ejemplo eh, De moral Que es el de El del Dove Warrior, que es lento Pesado Sin armas Sin defensa Eh Toca música importante eh, Para levantar moral Y estos tienen Un arma Que sirve para eh, Un arma especial Una arma con reglas especiales ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, el de moral El de asedio Bueno, hasta ahí Después vemos los otros Tenemos un par Ahora, lo que, se, lo que seguía Ah, exploración No, bueno, ¿por qué no? Exploración Vamos a bajar ahí lo que sigue ahora, de todo esto, es agarrar a cualquiera uno de estos y eh, tratar de responder estas cosas de acá Con ese auto Hay eh. alarma que está sonando? Entonces, segundín Este Es el auto de Nox Este es un vehículo de persecución Como ven Y sabemos que Esperen que le tengo que poner esto ¿Por qué se va? No sé por qué se va Ahí está Bueno, el auto de Nux Estas cosas que están acá Son lanzas con puntas explosivas No estoy seguro con qué las hicieron Pero está eso Atrás acá va un lancero Que lo vemos en la peli Que es un tipo que saca las lanzas estas De donde están puestas Y las tira Para que exploten Adentro del auto está Nux nomás manejando Pero como ven tiene un motor Importante Y eh, un... Dos escapes, hay uno de cada lado. Y adentro del auto, Nox tiene la posibilidad de hacerlo explotar. <risa> que puede no ser la mejor idea para el grupo, pero nunca se sabe cómo tenés que inmolarte eh, contra tu enemigo. Entonces, vamos con Auto de nukes. Esto hay que hacerlo con todos los autos. El auto de Nox tiene que servir para el combate. ¿Sirve para el combate? Uno Sirve para el combate No tiene Armas a distancia Cuando estamos hablando de armas a distancia En eh, en, en este tipo de, de, de combate vehicular Estamos hablando de armas que disparan Realmente balas, porque tirar una lanza No es distancia, no existe tampoco La distancia melee acá, no van a estar Van a estar uno al lado del otro Pero también digamos el, el, el rango melee se agranda, a eso me refiero. Eh, tirar un lanzazo a un par de metros no cuenta como arma a distancia. ¿eh? Porque pueden agarrar la lanza incluso así y clavársela en la cabeza al otro. Eh, entonces no tiene armas a distancia. Vamos a ver qué más presenta. Eso es todo lo que todo lo que. Sirve para combate eh, No tiene distancias, Es muy rápido Muy muy rápido eh, Por las dudas Como para que tener una idea eh, ellos, El auto de Nox Es el primero que alcanza Furiosa De todo el ejército eh, Sigamos Tiene que brillar en el combate Lo hace, lo hace muchas veces eh, Dos lo hace, pero ¿cómo? Eso es, la, eso es lo que tenemos que responder. ¿Cómo brilla este auto en el combate? ¿Qué es lo que hace que el auto de él sea tan especial? Eh, lo vimos a Nux manejar eh, en reversa. Adentro de una eh, tormenta de arena eléctrica, no sé qué era. Eh, y con buena como una resistencia porque se le rompió la rueda delante y solo poniendo peso atrás el auto seguía andando lo hace eh, demostrando resistencia porque se la banca ese autito pequeño por lo poco que le pasó mostrando resistencia eh, y gran maniobrabilidad pero habilidad porque eh, como dije Nux lo manejaba como quería, ¿verdad? con 2B. Eh, esto puede, la parte de cómo se maneja el auto, claro que puede venir por parte del conductor, pero también es importante que el auto o sea, sea, sea accesible en eso. Así que lo podemos ver. Eh, ¿Qué función cumple? Es un, auto de es un auto de persecución, pero también es bueno para escapar. Imagino yo, no lo muestran, no lo demuestran en ningún momento en la película, pero si es un auto rápido, chiquito, que se maneja bien, puede ser para alcanzar a alguien o para alejarse de alguien, no tiene sentido. Eh, tiene que ser un refugio. Y acá viene una parte difícil, porque por un lado, vamos a, a Espero que no me están viendo, por un lado, Nook se refugia de la tormenta. Solo cerrando la ventana. Cierra la ventana y se apagó la tormenta. Como si tuviera algún tipo de... de eh, protección sonora, lo que sea. Pero cerró la ventana y eh, se terminó la, la tormenta. Eh, pero digamos... Cuando hablábamos de la parte de refugio decíamos que, que tenía que ser un lugar donde el personaje... Eh, se sienta protegido. No, eh, no solo la de la tormenta. Estamos hablando de. Va a dormir acá. Va a descansar acá. Es. Es. Eh, es un, es un, un auto. Que les va a permitir. Eh, relajarse. Ponele. Tres comillas. Yo no estoy seguro de eso. Exacto, yo no estoy seguro que sea No es un refugio No solo eso Adentro del auto no hay espacio para nadie más que Nox. Por eso el otro chabón iba atrás eh, Ahora, ya que estamos Ir adentro del auto suena como mucho más fácil en, Sobre todo en una guerra, ¿no? Porque de alguna manera estás protegido El tipo que estaba atrás con las lanzas eh, Tenía unas situaciones complicadas Veíamos, a un segundo Javi, ¿cómo va? ¿no? Te Pero bueno No es un refugio ¿Importa si el grupo tiene este auto? <ríe> Grande, Javi, feliz día eh, Supongamos que el grupo tiene un auto de estos Y eh, Tiene que dormir ¿Qué va a hacer? Va a dormir afuera El auto va a estar en un costado cerrado No, no molesta eso eh, en ese sentido el refugio por ahí no va a ser tan importante con este auto Con otros tal vez sí Por ejemplo eh, El Warwick de Furiosa es un super refugio Adentro pueden dormir, pueden descansar Pueden incluso cambiar de habitación Pero justo este es uno de esos chiquititos Así que ya fue, no importa Sigamos Tiene que tener habilidades especiales Acá no estoy seguro cuáles son las habilidades especiales de este auto Porque... Podríamos decir que inmolarse es una de esas, ¿no? Tienes la posibilidad de prenderse y explotar. Eh, autodestrucción. Funciona. Además, cuando vos tenés algún tipo de bomba así y se la das al grupo. Sobre todo en este caso será una bomba que se mueve Le van a activar la autodestrucción Le van a poner el, manu, el volante ahí Trabado para que vayan en la dirección que quieren Y van a saltar O se van a alejar del auto eh... Ahí está, pasó eh... Fuera de esto eh, no, no le veo otra habilidad especial Como puede ser eh, Los lanzarpones o, o los camiones esos que tenían Los tipos con las, los, los péndulos de, de, de caño Que se movían y te robaban gente De los otros autos eh, Autodestrucción es una buena Es una buena habilidad ¿Qué le vamos a hacer? A veces tenés esa Tiene que dar esperanza cuando hablamos de esperanza, estamos hablando ya de una situación más rolera en la que el grupo, si tiene el auto, tiene todo. ¿no? Si tiene el auto, no importa quién venga, por más que tenga el otro, tenga el mejor auto del mundo. Ellos tienen su caballito de batalla y están preparados para, para cualquier hit que se les plante. Y de eso se trata. Eh, lo vemos en todo, todo tiempo. A Nox le importaba mucho su auto. Era como... Se sentía, era su lugar estar ahí adentro. Así que eh, cumplía esto, cumplía. Y el auto daba esperanza. Y. Nux. No solo eso, en un momento vemos un. M muestra en el tablero del auto de Nux y muestra una calaverita así que se mueve. O sea que Nux lo decoró. De esto estábamos hablando también en el tema del refugio, digamos. Eh, Nux lo hizo propio. Más allá de que probablemente todo, todo alrededor del auto esté preparado para él, porque él seguramente lo modificó, pero también le dio un toque personal. Esa calaverita solo la vemos ahí y listo. Entonces, le servía para eso. Después el auto queda destruido, no importa. Pero servía. Y por último tenemos el tema de estatus. Justo en este auto lo vemos, es uno de los pocos autos que lo vemos. Al principio de la peli aclaran que eh, Nux estaba enfermo Y el lancero de él, que se llama Slip, fue a agarrar un volante Y Nux le dice, vos sos mi lancero Y el otro le dice, acabo de promoverme a mí mismo O sea que ser chofer está por encima de tirar lanzas Y tiene sentido porque como dijimos antes, estar arriba de un auto manejando dentro de la cabina es mucho más seguro que estar agarrado de una mano Tirando lanza de acero Sin ningún tipo de arnés Suena que es un trabajo que requiere otro tipo de habilidades Entonces sí le da status a Es un conductor de un vehículo de persecución Dentro de lo que es su ejército la organización Que eso eventualmente lo vamos a ver eh, Porque está armado un poquito Como es el tema de, de los warboys, etc eh, Pero bueno, tiene status yo me imagino, ¿no? en lo que es, eh, los warboys arrancan como lo que se llama warpoops, o, o cachorros de guerra, que mmm, son los niños que vemos en la ciudadela, y entre ellos, digamos, tienen pocos lugares para aspirar a hacer algo. Uno de esos pocos lugares es ser un conductor de algo. Eh, dentro de, esa, de, de manejar hay, hay otro camino, por ejemplo... Furiosa, lleva hasta donde está por alguna razón. Inox quería llegar a, a manejar el Warrig. Y lo logra. Entonces, sí le da estatus. Con los otros Warboys. Va a poner un chofer. Porque es un chofer de vehículo de persecución. Joya. Entonces tenemos Esto lo hice un par de veces más con otros autos Y de alguna manera pude completarlo Y me gustó que haya quedado así Porque eh... Para, me faltó una Ah, claro, me faltó la más importante de todas Tiene que servir para más que combate Eh la primera es si sirve para el combate eh, Vamos a ir esta rapidito Ahí está Respondimos la La primera pregunta La segunda pregunta dos veces eh, ¿Cómo andan? Johnny, Ignatus Entonces Sirve el vehículo de Nox para algo más que combatir. Y acá no me estoy refiriendo a eh, cosas que pueda hacer el auto, como explorar o transportar cosas. No, me estoy refiriendo a si eh, arriba del auto puede pasar algo más que combate. Pueden hablar, los personajes pueden desarrollar su personaje ahí. Como dijimos, bueno, como yo me lo imaginaba, el cuando estén arriba del auto El terreno de los jugadores es el auto Todo lo demás es un peligro, un riesgo Si se caen del auto andando rápido Se caen y se rompen y se lastiman O sea eh... Pero Mientras están arriba del auto Están arriba de un terreno Entonces este terreno que les da a los jugadores Cuál es el beneficio que tienen por estar ahí arriba Ganan algo, descansan Cosas así Yo no le veo muchas cosas a Nux Eh... Transporte escolar en temporada, Claro eh, Para mí no, no tiene muchas chances de, de De rol Más allá de charlar con el tipo que está arriba No le quiero quitar mérito por eso Pero eh, Por ejemplo eh, En otros autos como el, Como el Warrior, el, el camión de Furiosa Al tener más espacio y la gente está más arriba Va a haber charla Hay charla Hay un montón de diálogo dentro, eh, El poco diálogo que tiene esa película Sucede mayormente en ese camión Eh... Así que vamos a ponerle muy poco espacio para charlar Después vemos. Bueno, estas eran las cosas que yo quería responder antes de, de empezar con la parte mecánica del, de, del auto eh, Porque ahora empiezan las reglas, que las reglas entre comillas, dudas del juego Que son las que hay que respetar para que haya una coherencia Entonces, vamos a ver Reglas vehiculares bien, hay muchos problemas eh, en cuanto a escribir estas reglas porque primero yo no sé manejar <risa> y, eh, pero es un poquito de algunas de las cosas que requieren los autos por ejemplo, aceleración, velocidad son dos cosas importantes, muy diferentes entre sí y están relacionadas eh, si queremos hacer bien las reglas de estas cosas necesitamos Tener un poco de sentido lo que estamos haciendo. Pero ya lo vamos ya vamos a llegar a eso, a la parte de necesitar a alguien que, que, que revea esto. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, antes de irnos a, a la parte, digamos, de tiradas de enfrentadas, tiradas de esto, tiradas de lo otro, lo que realmente necesitamos saber es qué le va a dar el auto a los jugadores, solo a los personajes. Habíamos hablado Nuestro sistema se, se basaba en Reserva de dados Gastar dados sí tendría que aprender a manejar de verdad eh, Gastar dados Reserva Recuperar dados eh, Y cosas por el estilo Entonces Habíamos hecho un sistema Que es bastante eh, Hostil En cuanto a los Jugadores eh, categoría de dados, en el sentido de que van a empezar la sesión con una X cantidad de dados de algún tipo de dados, capaz de empiezan con 2 de 4 y 2 de 8, o 2 de 4 y un de 6 y un de 20, eh, y se les gastan, los usa y se les gastan. ¿Qué hacen los autos? ...con este sistema, con estos dados Tiene una reserva de dados propia Gastan dados, recuperan dados eh, qué categoría de dados tienen Algo que, que vi en el juego Tulutech Que está buenísimo, en ese juego Si no vieron el video, hay dos Perdón <risa> eh, Tulutech es un juego de la llamada de Tulu, pero la diferencia principal es que la civilización como que consiguió eh, contener la energía esta extraña y hacer eh, baterías Y con esas baterías empezaron a hacer máquinas y empezaron a hacer motores Y mientras estaban haciendo esto, los aliens del espacio dijeron hey nosotros también queremos esas baterías, vinieron, resultaron ser los aliens de tipo los Migos o cosas por el estilo y empezaron a pasar todas las criaturas raras de Tulu a pelearse contra los humanos Entonces los humanos hicieron robots gigantes para pelear contra estas cosas Que me parece lo más acertado que existe Porque si va a tener una, una guerra eh, intergaláctica contra aliens Los robots gigantes también Y mecánicamente Los robots gigantes estos Tienes tu hoja de personaje Y la hoja de personaje de este robot y lo que hace el robot, no es que viene una hoja de personaje totalmente modificada, no. El robot por ejemplo te da fuerza más 3, y es la fuerza de tu personaje más 3 que te da el robot. O sea que agarra los stats básicos que tiene el personaje y los modifica a la persona esa. Que Está buenísimo eso. Eh, me parece muy simple, muy fácil de aplicar porque agarramos el auto y decimos bueno esto tiene más 2 fuerza, más 2 destreza y, y fíjate. Eh, porque también además muestra eh, que un mejor conductor o un conductor más capacitado puede hacer cosas más cool. No, el auto te va a dar una buena base, pero va a depender ya de las demás personas. Me gusta, me gusta mucho esa idea, pero tampoco quiero robarle a Tulutec todo esto. Eh, por otro lado, esto es más, es medio... De, de fan De, de gente que, que viene a pasarla bien, digamos Pero me gustaría tener una idea un poco más sólida, ¿no? Algo diferente A ver qué dicen ahí Me imagino que quizás depende de qué acciones hagas con el autobús, ¿no? Si descansaste, recuperados, pero si perseguiste, suma la reserva Claro Sería pedir prestado eh, Está esa opción Está esa opción de que el auto Tome las características de la persona que está manejando y haga algo extra. Eh, también, por ejemplo, en DD Day Day tenemos. Si no me equivoco, es en. Una de. alguna de las aventuras del infierno, no me acuerdo cuál hicimos. Eh, no sé si es auto de Avis o Intudavernos. Creo que es Avernos. Eh, hay unas máquinas demoníacas, algo por el que se llama. Tipo máquinas demoníacas se llaman. Que son autos. Son autos. Lo que tienen estos autos es, y esto me gusta y es común en todos estos juegos, es que tenés posiciones dentro del auto. Por ejemplo, tenés la persona que maneja y algunas acciones que puede hacer. Tenés la, después está la torreta, que está la persona que se pone ahí y puede hacer otras acciones, generalmente disparar, cosas por el estilo. Después está el que está en, el, qué sé yo, en los cañones cosas por el estilo. Que eso está bueno. Eh, además les da la posibilidad a todo el grupo de eh, Posicionarse y hacer algo Y el auto se convierte en un terreno El auto finalmente se convierte en un lugar donde la gente puede moverse e interactuar con Por ejemplo, algunos Yo voy a eh, ir atrás Disparándole a la gente con eh, mi rifle Bueno, barba, yo voy a ir en. Yo voy a estar manejando, dice otro Y la última persona dice que va a estar adentro del motor Tirándole este líquido que le tiraban al motor ese el, el, La boca que respiraba eh, Que hice una investigación y al, al, resulta que es O agua o algún líquido refrigerante porque Te enfriaban el motor desde ahí No era nafta, porque nafta es re peligroso <risa> Si le tiras nafta hacia el motor puede explotar y no era lo que querían Entonces eh, Importante para mí Esto lo voy a dejar entre preguntas porque todavía no sé. De esto se trata crear un juego de red. Datos. No quiero datos. Estamos hablando de dados Hacer muchas preguntas y resolverlas después. Eh, cada auto tiene que tener... Cuando digo auto, digo vehículo. Porque estoy haciéndolo mal. Posiciones Un máximo De gente A transportar ¿A qué me refiero con esto? De manera eficiente Tengo que agregarlo de manera eficiente Porque si viene una moto Podés hacer un montón de cosas extrañas Subir un montón de gente Creo que lo ideal sería tener una persona que maneja Y alguien atrás disparando Eso es el máximo como para que se entienda eh, lo de las posiciones es para eso para que haya eh, múltiples cosas para hacer por ejemplo si la habilidad especial del auto es eh, hacer una vuelta en U muy cómodo muy cómodo muy rápido tipo vos podés hacer y doblar en U esa acción la va a tener que hacer la persona que maneja eh, por ahí el auto te da algún beneficio al hacerlo o algún tipo de cosas así, pero la persona que maneja va a tener que tirar el lado. Eh, o, eh, tirar del lado, tomar el riesgo, digámoslo con propiedad Me gusta más tomar el riesgo, suena más elegante. Eh, ¿Qué más necesita un auto? Ahora, otra pregunta que tenía. Eh, eso me gusta, eso está bueno. Podría haber alguna característica de personaje que... En combinación con alguna dificultad de manejar el vehículo... Afecte la precisión de las maniobras. Sí, algo así. De, de eso estaba pensando, de hecho. Porque tenemos nosotros las... Eh, ¿Dónde está? ¿Por acá estaba? Acá está. Las características de los personajes eran pocas. Eran violencia, voluntad, atalo con alambre y pasión. El auto no va a tener esas cosas. El auto no va a tener eh, violencia. El auto es una máquina... Eh, no, no va a tener Voluntad De nuevo, es una máquina Totalmente analógica encima eh, No hay ninguna chance de que haya algo Electrónico eh. Eh, Entonces tienen que, tienen que ser Números puros y duros Que reflejen algo Y lo de la precisión de las maniobras Está bueno, digamos Porque Podríamos decir que una de las características Es maniobras Pero lo cierto es que las maniobras Las va a hacer la persona que maneja eh, la precisión de la maniobra Me parece un poco más acertada Porque ya eh, entran en juego unas cositas más interesantes Ahí de hecho eh, Por ejemplo si, si tu maniobra es eh, Driftear eh, entra en juego si Los jugadores le consiguieron ruedas copadas al auto O frenos copados al auto eh, pre Precisión de maniobra me gusta bajarlo así posible características vamos a ver después a dónde llega eso como siempre estas son todas preguntas que vamos a resolver después otra cosa eh, el auto además de defensa primero tiene diferentes tipos de defensa alrededor del auto también tiene puntos débiles lo vemos en una de las pelis eh, más allá de que todos vimos alguna película, de algún lugar que le disparaban al tanque de nafta y explotaba el auto como si fuera una bomba. Eh, que al parecer eso, eh, los Midbusters nos aclararon bien que no sucede de esa manera. Se puede llegar a hacer con eventos muy específicos, pero no lo hacen. Ahora, en Mad Max lo hacen porque hacen explotar una granada al lado del tanque de nafta. Entonces tiene sentido, ese es un punto de del auto. Con explosivo. ¡Ah, uh, ¡Qué grande! Eh, defensas y puntos débiles del auto. Yo creo sumamente importante que necesitamos eh, medidor de nafta. Y esto tiene que ser. Extremadamente valioso. Estoy incluso pensando que. Eh... Ahí está. Estoy incluso pensando que. Eh... La nafta sea un recurso para gastar para hacer cosas. Por ejemplo. Eh... Ah, diciendo una locura, ¿no? No sé qué, yo. Tenés 10 puntos de nafta. Y te cuesta. Una maniobra te cuesta dos puntos de nafta. Porque querés hacer algo que queme un montón. No sé, qué sé yo. Acelerar re rápido. Y re fuerte. Y. Qué sé yo. Eh, cosas por el estilo. Eh, porque además la nafta. Eh, es tipo la sangre. Para, para ellos es la sangre del auto. Si no tiene nafta, no anda. Y si no anda el auto tienen que caminar en el desierto. Eh, Claro, ven ¿eh? Nitro, todas esas cosas eh, pueden, pueden funcionar como eh, recursos a consumir eh, Si no me equivoco, en un momento en una de las pelis cargan hasta mientras están dando el auto O sea, son cosas que eh, se pueden considerar peligrosas eh, Pero acá es más peligroso que te disparen eh, Posible número fijo se va gastando a medida que hacen maniobras. Por decir algo, eh, todavía no sé bien qué es el nitro, eh, es decir, sé que enfría el motor y eso hace que vaya más rápido, eh, pero no, no me refiero a eso, me refiero a de dónde lo sacan, pero tampoco sé dónde sacan nada así que después vemos. Eh, ¿Y qué otras cosas pensé del auto? Eh, bien Lo que me pasaba con el auto era que Como que De los personajes Cuando están arriba del auto La persona más protagonista de todos Siento que es la persona que maneja Pero Eh... Sí, eso es verdad. como en las ruedas? Tampoco lo sabemos. Eh, como que siempre, todo el tiempo pensaba que eh, la persona que maneja es la que está de manera de alguna manera protagonista. Por otro lado, estaba pensando que no tanto, porque bueno, obviamente, en el momento que haya un auto al lado, los de los que están arriba del auto van a pelear, el estilo piratas contra los otros piratas. Y ahí me quedé pensando que por ahí la persona que maneja es la que más aburrida va a estar. <risa> Porque solo va a decir, bueno, yo manejo, y yo manejo. O mantengo el curso, o hago esto, o el otro. Entonces, ahí va a recaer mucho en el DM ponerle desafíos a la persona que maneja mientras están sucediendo una escena de acción. Y eso tal vez complique las cosas. Es, es medio difícil cuando tenés un personaje que está, por ejemplo, muy interesado en una sola cosa y todo el grupo está haciendo otra. Y vos también querés darle espacio a ese personaje a charlar, a desarrollarse lo que sea. Y, y en este caso. Estamos poniendo a alguien en esas funciones particular. Eh. Sí, sí, definitivamente hay que, hay que hacer una sección en, en la parte de, del manual. Para los DMs. Ejemplos de. Eh. De hecho en la película hay bastantes En un momento Furiosa tiene que esquivar una eh, Una trampa Después tiene que esquivar Una piedra <ríe> eh, Después tiene que eh, Esquivar otra cosa <ríe> No me acuerdo qué más eh, Pero bueno Siento que la persona que maneja va a, tener, va a tener esta posibilidad De tal vez se aburre un poquito Y me da un poco de miedo eso eh, así que eh, Buscar eh, Cosas Para que haga quien maneja Por otro lado Hay buenos ejemplos para eh, Para la persona que maneja también Muy buenos ejemplos es la película En un momento pierde el volante Y tiene que conseguir un volante y doblar Y eso depende de la persona que maneja Claro Eh... Qué más? ¿Dónde tengo anotadas mis cositas? Eh. Otra otra cosa que. de las que me preguntaba eran. Supongamos que solo hay que manejar. Esta es otra de las cosas. Eh, y solo pasa en el videojuego. Eh, es en un momento te encontrás eh, pistas de carreras y corres carreritas. Eh... Claro. Eh, sí, sí, eso que decía Ignatus me gusta. El auto tiene que avanzar. Yo creo que si el auto llega a estar estático en una pelea, perdieron todos. Porque... Sobre todo por esto de que los warbeos manejan autos que se, se inmolan contra otros, digamos Nadie va a tener problemas de chocarse al auto que está quieto porque era el enemigo eh, Gritan al tipo... Witness me, y se pintan los cosos y... Pff, explota eh, Es verdad, es verdad Tal vez yo estoy... Eh, ahí, Pacho también tiró una buena Tal vez yo estoy muy, muy preocupado por esa parte y no, no, no lo es tanto <risa> ¿Dónde estábamos? Acá eh, ¿Cómo va a ser la parte de reparación Del auto en movimiento? Ah, la, eh. Y esto de reparación en movimiento Ya, o sea Claramente estamos en, en, en, en la fantasía hace mucho tiempo, ¿no? Dentro de lo que es este juego La reparación de movimiento es algo que eh, sucede, pero en eh, solo vi en las películas en motores grandes, como el camión. Que había espacio para que una, gente, una persona quede colgada. En el videojuego también aparece, en el auto, un auto. Y... Eh, en algún punto tenés que frenar para repararlo vos No estoy seguro que se pueda hacer esto No sé, no sé qué tanto me importa Que no se pueda hacer Pero vamos a dejarlo bien No, no que, que se pierde todo esto Bien Esto parece ser una buena idea ¿eh? Sigo sin saber, digamos, cuáles son las características del auto es una parte difícil eh, Porque en algún momento Va a entrar en conflicto el auto contra otro auto No necesariamente las personas Sino chocar a otro auto O, o ir así no, no, no chocar así Sino tipo así raspando O forzar al otro Lejos del camino Todas esas cosas requerirían Algún tipo de habilidad del auto O por lo menos un número que el auto te va a dar Para eh, usar en la tirada Que no estoy seguro cuál sería eh, Características, de... ¿características de auto? ¿Tenemos características del auto? ¿Cuáles son esas características del auto? Eh, ¿Cómo se usan? Habría que también hacer Listas de maniobras Y o ataques eh, vehiculares. Esto que decíamos, en chocar, empujar. Eh, cualquier cosa de estas cosas. No es necesario que, haya, que la lista sea como para la única cosa que pueden hacer. Sino ejemplos de, que lo, de lo que los jugadores podrían hacer. Y eh, crearles reglas nosotros a eso. Porque, por ejemplo, similar a DD. A que tener las condiciones. Y eh, bueno, son las condiciones más o menos que hay. Las reglas que tiene. Esto sería algo de ese estilo. Eh, va por acá, pero fíjate, digamos, si a alguno de los jugadores se le ocurre chocarle la rueda de atrás al otro auto mientras está andando y después empujarlo. No sé. Hace como un combo de. de, de, de, de ataques automotriz, automóviles. Automotrices. Automovilísticos. Eh, no hay ninguna razón para decirle que no. Probablemente el auto huele de un par de vueltas, explote algo. Como corresponde, ¿no? como, como tiene que pasar en el juego ¿no? necesitamos eh, Reglas De verdad No reglas teóricas o sea, Ahora lo que tenemos es eh, Una buena base teórica De lo que queremos para el auto Después necesitamos poner numeritos Esto <ríe> Siempre se hace creando un juego Tener la parte teórica Después de cómo eso se aplica al sistema eh, Yo creo que estamos bastante bien ¿Qué sigue? Habría que expandir un poco más las categorías Como para tener un, un, un abanico más grande de autos eh, Después voy a tener que investigar el juego A ver qué más hay Yo creo Que en un momento Cuando tengamos eh, Más definido el sistema de dados Y el de los autos Vamos a ya estar en, en posición de decir Bueno, vamos a probar a ver qué sale Y espero que sí Va a estar... La primera sesión va a estar llena de baches Y agujeros Y, y, y reglas rotas eh... Ahí va, gracias Johnny Eso es el, el, el nitro eh... Pero bueno, cuando lo probemos Lo vamos a probar y eventualmente Va a haber otra versión, no lo sabemos Pero creo que es buen momento De tirar los anuncios del cierre Eh Ahora sí. Gracias a todas las personas que pasaron por el stream y las que se quedaron, que le vinieron de rey, las que nos tiraron, eh, que se suscribieron y que nos tiraron follow, nos ayudan un montón. Gracias, gracias, gracias. ¿Dónde tengo acá? Bien, a partir de ahora, ahora mismo, está disponible en nuestro canal de YouTube, el último comentando el jardín de los presentes, que fue una charla entre Agustín, Bachi, Luciana y Lordi, re lindas sobre lo que pasó en la sesión. Charlaron un montón de cosas. Hablaron un montón de Rosario. Eh, pero también hablaron de las cosas que se pueden esperar en la aventura de los Presente. Así que los invito a verlas. Estuvo re buena, re linda verlos charlar. Se, se, se fueron para cualquier lado, volvieron al tema. Se fueron, volvieron. Salió todo bárbaro. El sábado vamos a anunciar a nuestro invitado del de podcast que va a ser la semana que viene. Por única vez cambiamos el día. Eh, se nos complicó. Así que lo van a saber el sábado El domingo vamos a seguir con nuestras reviews De D&D, esperamos que hayan disfrutado El, el abismo y la Infra Oscuridad La que se viene, es un clásico eh, Teníamos muchas ganas de hacerlas, un montón montón, montón Y nada, esperamos que les guste Los Patreon ya, ya lo tienen disponible Y nos vemos mañana en Anurem A partir de las 19.30 Gracias por pasar Recuerden que el viernes tenemos el jardín De manera presencial Ah, bueno, voy a decir eso de nuevo, para las personas que, eh, que no llegaron a los anuncios Vamos a estar en la Crack Bam Boom, que es un evento muy grande acá en Rosario, muy grande Relacionado con cómics, historietas, hay de todo en la Crack Es un evento gigante, 40 o mil personas, disfrazadas, no disfrazadas, comiendo, comprando cosas Y este año tenemos la suerte de poder participar con un stand de alguna manera siempre existió la charla de, eh, de uh, vamos, estaría re bueno estar en la crack Y este año se dio, se dio muy rápido eh, y ya se, ya se confirmó todo Hoy creo, hoy está todo confirmado así que vamos a estar en la crack bambón Esto es del 11, déjame ver, sí, del 11 al 14 de agosto, son cuatro días, de jueves a domingo, Vamos a estar los cuatro días ahí en un stand de exposición Cualquier persona que eh, esté pasando por ahí y, y, y nos vea, pase a saludarse, que se foto que nosotros, vamos a estar súper nerviosos, pero muy contentos. Yo voy a estar con la túnica, así probablemente esté muerto de calor. <risa> eh, pero nada, es la primera que vamos a estar, para nosotros es un paso gigante, gigante, gigante, estamos muy orgullosos de que el canal haya llegado hasta acá. Y así que bueno, eso es una de las cosas que veníamos preparando, con nervios, nervios gigantes, pero eh, muy, muy orgullosos. Así que sí, vamos a estar en la crack, que es el evento más, más grande por el que nos invitaron <risa> Ahí está, ahí está Vamos a subir un montón de fotos, seguro vamos a sacar un montón de fotos Tal vez hagamos, <risa> subamos videos eh, Algo vamos a hacer, vamos a intentar estar a, a, atentos a todos, pero bueno, no vamos a poder Ya que estamos, avisamos que esa semana no va a haber streams Va, el jueves y el viernes principalmente, tal el miércoles no lo sé eh, Pero jueves y viernes no va a haber por qué no nos va a dar la voz, no no va a dar la cabeza Vamos a estar en cualquier lado <risa> Así que bueno Así que los voy a dejar con el outro Muchas gracias por acompañarnos hoy Esperamos, Espero realmente que les haya gustado Este stream está buenísimo Pero cada vez es más difícil eh, y, y da miedo hacerlo Porque no tengo ni idea cómo, qué, qué hay que hacer Pero bueno, los voy a dejar con el outro Y vamos a ver a quién raideamos Así siguen viendo gente jugando rol Chao.